Te llamo desde la web de cine y series desde el sofá y nada, para hablar un poquito, pues eso, pues sobre el estreno de En Temporada Baja. Y nada, preguntarte un poco qué, qué tal, cómo estás viviendo el estreno que hace ya casi una semanita que se ha estrenado, cómo estás viviendo un poco eso. Pues bien, estoy viviendo como todos los estrenos. Sí. Lo sí. Pasa que pasa es que mis estrenos suelen ser pequeñitos, en pocas sí. salas, en cines en, en, en selectos, como se sí. decía antes. Entonces, bueno, bien, yo. Tengo, tengo, a mí lo que me gusta mucho es verla con, con público, ¿no? Entonces, por ejemplo, este lunes estuve en el Festival de Ibiza, la estuve viendo allí, estuve en el Festival de Villarreal hace también una semana, es la estuve viendo allí con el público. O sea que, que, muy bien, estoy contento porque la peli con el público funciona. O sea que, claro, una vez se ha comercialmente no puedo ir a todas las salas a verla. Claro. Pero, es lo que me gustaría. Pero bueno, bien, ya va sola, la peli ya va sola. Uh -huh. Pues te quería preguntar también un poco sobre eso, sobre el Ibicine que, que sé que lo has presentado como para inaugurar la sección de largometrajes, y un poco que me contaras el por qué presentarla ahí y cómo ha sido la presentación y su acogida. ¿En Ibiza dices? Sí, sí. ¿En Ibicine, Pues eh, nada, muy bien, o sea, yo allí, es que soy de Ibiza, sí, quiero sí. decir que es jugar en casa, sí, así sí. que yo allí ya pasamos la película Primera vez que se vio en, con público que fue, que fue allí, porque a mí me gusta estrenar todas mis películas en, en el cine de mi pueblo, en San Antonio, en el cine regio. Uh -huh. Y la verdad que fue una maravilla, fue, fue muy bien. Entonces, ahora ya que la película pues empezaba su vida comercial, pues eh, la cogieron en, en Ibicine. Y, y nada, para allá que nos podemos presentarla. Yo encantado, esta vez sí. en el Teatro España, en Santo Olalia, Y, y nada, Ay. muy bien, la verdad que es fenomenal. En familia, ¿no? En familia, <ríe> sí, básicamente. Bueno, y un poco que me contases de, de dónde surge la idea de en temporada baja o, por, o qué os motivó para decir quiero llevar a cabo esta idea y, y que se vean en, en la gran pantalla. Pues, bueno, a, a ver, esto es, eh, este guión es un encargo de... Bueno, la película, sí. para dirigirla, es un encargo de Paloma Mora, de Tuveo Producciones, que me llega, bueno, me manda el guión, que es de Asía de Aereguerrico Echavarría, guión Iriarte y Javier Echaniz, sí. eh, entonces, bueno, me lo propone para, para dirigirlo. Pero yo leo el guión, a mí me, me parece bien, me gusta, y, bueno, pongo la condición que pongo siempre que voy a dirigir un guión ajeno, que es que me gustaría reescribirlo cuando vayamos a rodar la película y bueno, pasan tres años y buscan la financiación eh, hasta que pasó pues pasó la pandemia, pasó todo y al final, bueno, no se consiguió todo el dinero necesario, pero eh, el suficiente como para, para poder hacer la película, ¿no? Yo reescribí el guión me llevé a los personajes un poquito a mi terreno y, y nada a mí, o sea, una película de cuatro tipos perdedores viviendo en un camping, vamos perfecto para, para el tipo de, de cine que, que he hecho yo siempre, ¿no? Que este de tipos es así bastante miserables y ruines y, y muy perdedores, ¿no? Pues esto, esto iba muy por ahí. Así que, vamos, yo encantado. Bueno, y me, me, sentía de... pe... me sentía como pez en el agua. ¿no? Y nos hablas un poco de eso de los personajes y quería preguntarte un poco en qué crees que se pueden senti sentir identificados los espectadores cuando vean estos personajes tan característicos con con sus más, sus menos, sus sus actitudes? Pues, pues no sé si se sentirán identificados o no, pero yo creo que sí que seguro que se sentirán mejores personas no por comparación, ¿no? Por, por compararse con ellos, no que son realmente bastante patéticos y, y a veces, sobre todo el personaje de, de Antonio Resines, es un poco jetuza. O sea, Tío que les saca provecho de, de, de los demás, a todo lo que puede y más. Entonces, ese tipo de pícaro, ¿no? De, de que había en el cine de los 60, de que se hacía en España, mm. en Italia, en Francia. Entonces, es un poquito eso que, que yo creo que sigue habiendo en la sociedad, ¿no? Que es, o sea, no eres un delincuente, mm -hmm. pero eh, porque, quizá porque no has tenido la oportunidad de serlo, pero sí que eres un poco ruin ¿no? Con Vienta rodea. Sí, sí, sí. Y eso, pues yo creo que eso en el fondo hace que todos... Eh, quizás los personajes estos hacen cosas que tú no te atreverías a hacer si estuvieras en sus circunstancias, Entonces, pero quizá te gustaría hacerlas. No sé. Uh -huh. no sé. <risa> bueno, y también preguntarte por qué Valencia, por qué ese camping en Valencia y que se desarrolla la película allí y un poco también que me contases cómo fue el rodaje, rodando... Pues mira, en Valencia... Porque, bueno, principalmente porque la productora es valenciana, uh -huh. yo soy valenciano, eh, o sea, nací en Valencia, quiero decir, yo he vivido, me he criado en Ibiza, pero pero nací en Valencia. El entonces es, es, Sí, es como <risa> la tercera película que hago allí, uh -huh. o sea, es la segunda que ruedo allí, pero la tercera o, o cuarta, ya no me acuerdo, producción valenciana, uh -huh. porque, bueno, al ser valenciano pues esto, ¿no?, A, claro. ayuda. Entonces, a mí me encanta, porque Valencia es mi, mi segunda casa. O sea, yo tengo allí la mitad de mi familia y, y para mí rodar allí es, es una gozada también, porque tienes un clima también muy bueno, tienes unos, unas localizaciones perfectas y, y esto, este, esta película tenía que estar eh, en el Mediterráneo. Quiero decir, También estuvimos a punto de rodar parte en Ibiza, Uh -huh. Y bueno, en Baleares, en Menorca también, pero al final, pues, por, como te digo, por temas presupuestarios lo tuvimos que, nos tuvimos que quedar en Valencia, pero, pero vamos, es que es una peli muy, muy mediterránea, ¿no? Total. Y, y bueno, un poco en, en eso, en el rodaje y tal, quería preguntarte cuál crees que fue la escena así más complicada de rodar que dijiste, uff la más complicada pues, sí. mira, la más complicada eh, yo creo que fue la, la primera y la última uh -huh. que es eh, la montaña, están en la playa, que están uh -huh. bueno, pues ahí meando en, en la playa, porque eso lo hicimos el mismo día, pero claro, no podíamos estar en el amanecer y en el atardecer claro porque no o sea, la jornada no, no daba, ¿no? entonces uh -huh. una parte de esa secuencia la hicimos que era pues, Prácticamente mediodía, ¿no? Pero bueno, el día de fotos es Guillermo Oliver pues la verdad que hizo un trabajo genial y, y bueno, yo creo que, que da el pego. Yo creo que está muy bien, y pero fue complicado porque, claro, se te va la luz, eh, ¿sabes? Buscas una luz muy concreta, entonces intentas ir a una hora que se acerque lo más posible a, a esa hora, pero claro, cuando estás ahí a, a pleno sol y, y cambia la luz, pues está fastidiado el día, ¿sabes? Sí. Luego recuerdo otra también que, que era. Que no, al principio no sabíamos plantearme la que era el atasco. Hay un uh -huh. momento que, que el anterior residencia está en un atasco. Y, y claro, uh -huh. nosotros no teníamos el presupuesto para cortar una avenida de estas y meter ahí y coches. Entonces lo que fuimos fue irnos a, a un puente en, en la ciudad, en Valencia, uh -huh. y a, en hora punta, a las 7 de la mañana, a las 8. ...y rodar allí el típico atasco que, que hay siempre, ¿no? Entonces luego nos fuimos al camping... ...y enfrente, en un descampado que había... ...pusimos un coche de, de nuestro, de, de, del equipo... ...se metió resines dentro, se metieron los niños... ...y rodeamos el coche con, con otros coches de, del equipo de producción. Entonces eh, parecía como que estaban ahí en, en pleno atasco. Hicimos que pasara un tipo en bici, en fin... ...como al pego también... Te quería también preguntar un poco qué que había sido más difícil para ti si dirigir o actuar, porque he visto que al final también haces ahí un cameo. Sí, pero, pero yo los cameos los hago... O sea, yo he salido en todas mis pelis y, y en todas las cosas que he hecho, pero por necesidad. Pero como siempre son producciones muy pequeñitas, nunca... O sea, no, no tenemos dinero para okay. tener tanta figuración. Entonces, ese día en la oficina esta, en el despacho había como... O sea, teníamos... Cinco o seis figurantes y el resto era gente del equipo, amigos. También está mi, mi amiguete Rafa Calatayud, que es guionista, que trabaja conmigo, que es con el que se paró a, a Resines. Está Rafa Ferrero, que es otro guionista con el que trabaja habitualmente. Está la, la madre de Ángela, la niña, la que hace de hija de Usoto. En fin, que, que vamos tirando de, de amiguetes. Estáis ahí todo bueno, el equipo. Cosas. Entonces, yo, claro, me, me, tengo que salir también, porque claro que tengo, que, tengo que ser uno más. que... Muy bien, muy bien. Bueno, y también te quería preguntar un poco: Pues que hace poco has acabado de rodar Puntos Suspensivos, que, que es una película que sale totalmente de la comedia, ¿no? Que, que se enmarca en el género del thriller. Preguntarle un poquito por qué este cambio, si te apetecía lanzarte al, al género del thriller. Sí, yo, a ver, yo, eh, después de las comedias, las. En las cuatro comedias que hice, hice un drama que era Dioses y perros, uh -huh. me gustó mucho, me sentí muy, muy a gusto con esto. Y bueno, luego volví a la comedia con un par de pelis, pero ya es que me apetecía, eh, porque es mi género favorito es, es el thriller. ¿no? Es, uh -huh. eh, entonces me apetecía hacer una peli para mi, espe mi yo espectador de thriller entonces, eh, y tampoco es un thriller al uso, ¿no? Es el típico thriller donde hay alguien que ha matado a alguien y se busca. No, es otra cosa. Uh -huh. Es un homenaje a, a, a unas películas de los años 60, 70, eh, que son thrillers, pero son, como te diría? No sé si llamarlo thriller teatral o thriller psicológico, no lo sé. Es La Huella, eh, ¿sabes? Las Diabólicas, eh, La Trampa de la Muerte... Es que son series que, que en realidad son como obras de teatro, donde hay pocos personajes, hay pocas localizaciones y, y pasa algo que hace que haya una tensión y un suspense, ¿no? En eso. Entonces, uh -huh. esta era, esto era lo que, lo que me apetecía hacer y, y vamos, estoy muy contento, creo que ha quedado una película muy... Uh -huh. vamos, creo que es mi mejor película. ¿Y como hay bueno, de... Algunos dirán, joder, pues no es muy difícil, pero bueno, <risa> para mí... Yo estoy muy contento. ¿Y cómo ha ido ese rebaje? ¿Está, está el como... Sí, el rebaje ha sido genial, o sea, lo, ha sido también poco tiempo, uh -huh. ha sido en, en poco tiempo, pero, eh, vamos, ha sido una gozada, además, trabajar con, volver a trabajar con Diego Peretti, que ya había hecho una película y es un uh -huh. monstruo, con José Coronado, que hasta este momento pues no, no había trabajo con él, no lo conocía, y, y la verdad es que es encanto y es un actorazo y con Díaz Juárez, que, que vamos que es, uf, es brutal. Y luego con Georgina Moros que también es una actriz joven que es que bueno, es que va a ser una estrella esta chica porque es <risa> <impresionante>. <risa> bueno, no sé si nos podrías adelantar un poquito más de la sinopsis de esta película de Mira, que es trata... películas que cuanto, que cuanto menos sepas, mejor. Es, vale, vale. O sea, Más intriga, ¿no? con... Sí, es porque te va, te va a sorprender. o sea Es un uh -huh. tipo de película que yo, como espectador, agradecería que no me contaran absolutamente nada de ella. Entonces, como yo me gusta cuidar de mis espectadores, pues... Sigo a rajatabla esa... Bueno, pues... Esa, ta... esa, es, dime, dime, nada, nada, tendremos que ir a verla al cine sin leerse sinopsis ni nada, ¿no? Por favor. Sin verse el tráiler. Sí, sí, sí, sí. Sí, hacedme caso, o sea, de verdad. O sea, yo lo agradecería muchísimo. Uh -huh. El poder ver esta película, si no fuera mía, a mí me encantaría que me la pusieran sin saber absolutamente nada. Bueno, pues para finalizar un poquito, retomando el tema de de la película que acabas de estrenar en temporada baja, nada, que nos recomendarás la serie de forma breve, como si eso, si un amigo te dijese, ¿por qué tengo que ir a ver tu película al cine? ¿Por qué? Pues porque te vas a sentir mejor persona, como te he dicho antes. Después de verla dirás, joder, comparado con esta gentura... Soy, es, me siento mucho mejor, sobre todo por, por cómo son y por cómo por el momento en que están pasando vital, tal, porque lo pasan fatal ellos. Entonces, eso hará que tú te sientas mejor porque dirás, pues yo que pensaba que estaba mal y mira, hay gente que está peor, ¿no? Aunque también pienso que te puedes sentir peor persona, porque te estás riendo de las desgracias de los demás, o sea ver, que... Un doble, un doble sentimiento no, de… Doble... Mira, que vayas a verla porque te vas a pasar media y media y te vas a entretener y te vas a divertir y, y te lo vas a pasar bien. Vale, bueno, pues muchas Gracias.